pelo de tus ojos y en el brillo de tu destello, todo lo que va contigo es bello y misterioso como el perfume de tu cuello, me elevas en los altos, esto es facto, un amor tan elevado ya se cae por lo pesado, el cariño de tu voz, el amor de tu pasión, volverme bien y darte otra canción. Así es como vuelo en lo alto de nuestros sueños Acariciando el dedo de Dios y tu cabello Yo solo quiero tu confianza y no te falte nada Darte a la persona que tanto buscabas Yo sin mis defectos seré un hombre con lujuria De tanto error yo hubiera muerto por la furia Por eso sigo tranquilo Dejar de ser criatura, lo que digan los vecinos son chismes, caricaturas Te esperé en mis madrugadas, buenas y malas Pasaron muchas cosas, mi fe se extraviaba Entre más te pensaba, menos te tocaba Y sin dormir mi alma se acababa Seca quedaba la gota del amor, no tenía motor Y tú queriendo verme gordo y cachetón Lo siento mucho, no tenía dinero Pero siempre me sobraba el dolor Prefiere la vida cara, me busca cuando siente que no tiene nada. Yo dejándome pisar le vuelvo a regalar mi alma, lo que prometo yo lo cumplo, por eso no digo nada. Vive enamorada, prefiere la vida cara, me busca cuando siente que no tiene nada. Y yo dejándome pisar le vuelvo a regalar mi alma, lo que prometo yo lo cumplo, por eso no digo nada. ¿Qué hace aparte de ser payaso? Tiene algún trabajo? Sí, soy uh... Tanto tiempo lejos aprendí a vivir sin ti Ya no duele tanto El rap me ayuda a sobrevivir Fue tu amor o tu desprecio El que nunca tuvo precio Hoy por fe renazco y por mi alma escribo esto poeta nocturno, de día escribo Muy apretado el nudo, vivo cerca De Neptuno, tus nebulosas La galaxia Andrómeda me inspiran Lejos de la atmósfera sin saber Si conspiran, tus caricias mis falsas ilusiones, para enamorarte no me alcanzarán ni mil canciones, no ocupé de nadie, solo dejar tentaciones, tus caricias y mis métodos de aceptaciones son canciones para mí, son oraciones, olvidando el cuerpo de tu amor y sus sanciones.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 no nada.